Eh, soy Felipe Benero, eh, dueño de la librería Zurbarán de Don Benito. Escolario es un proyecto muy ambicioso, eh, yo lo veo con futuro. ¿vale? En lo único que eh, tanto el profesorado como los libreros nos tenemos que adaptar a los cambios. Que Los clientes, eh, por lo menos los que yo trataba, han quedado muy contentos porque en una sola operación se han llevado todos los libros digitales. Han hecho la compra de todos los libros digitales. No han tenido que estar ellos dos horas, tres horas, eh, comprando a las diferentes editoriales. El padre, mmm, previo trabajo mío, vale, yo una vez que ya sé los libros digitales que tienen en cada centro, que eso es muy importante, que a final de curso ya sepamos lo que van a dar en septiembre. ¿eh? Si sabemos todo eso, durante el verano nos podemos preparar, bajarnos los códigos, eh, programarlo en nuestro programa de venta que tengamos cada librero, y viene el padre y en cinco minutos le hacemos la venta de todas las licencias. El usuario final, los padres de familia, eh, son reacias a comprar por Internet a, a las propias editoriales que quieren seguir teniendo su librería, su librería para que le demos ese servicio. Yo tengo buenas relaciones con todos los centros aquí de Don Benito, ¿vale? tanto colegios como institutos. Eh, me he dado a conocer. Eh, trabajando pues han visto de que oye, soy una persona seria y hay que resolver los problemas lo antes posible. vale eh, Buscamos soluciones, que es de lo que se trata. Con esto de Escolarium pues, he estado prácticamente visitándolos casi todos los días. ¿Estáis? ¿No estáis? ¿Qué os parece? ¿Cómo vais a estar? Hemos tenido una conversación muy fluida y ayudándonos mutuamente. Eh, también tengo la ventaja que algunos directores o profesores son clientes, eran ya clientes habituales, aparte de esto de Escolarium, eh, siempre hemos pues, intercambiado opiniones. Lo que valoro mejor, que cuando funcione bien, va a ser rápido, eh, no vamos a tener que tener un store de libros en, en las librerías como tenemos con el libro en papel. ¿vale? No vamos a correr el riesgo de que el libro en papel solamente nos permite un 12% de devolución ¿vale? El libro digital, yo necesito tres, compro tres, necesito cinco, compro cinco. A medida que viene el padre, voy comprando lo que ese padre necesita. Todavía quedan muchas cosas que enlazar. ¿vale? Cuando la plataforma esté bien hecha y, y realmente se haga todo en una sola operación, va a ser, vamos, coser y cantar.